Hola, cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de DT Emprender. Hoy día les quiero contar algo que nos hizo Impuesto Interno a todos los que usamos boleta electrónica. ¿ya? Impuesto Interno, obviamente, eh, de vez en cuando tiene que ir haciendo ciertos cambios y aplicarse estas cosas por las normativas que van variando. El problema es que a veces esos cambios eh, afectan algunas cosas que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué nos pasó el, el, el día sábado? Eh, nos pasó que eh, de repente empezamos a ver los tickets y empezamos a aparecer muchos tickets por una consulta asociada a un correo que Impuesto no había mandado. Entonces, si quieres saber de qué se trató ese correo, por qué Impuesto Interno lo mandó o por qué no debería haberlo mandado, quédate en este podcast que lo vamos a ver. Si bien nuestro horario de atención es de lunes a viernes, igual nosotros estamos pendientes los días sábados por alguna anomalía, si se levantan muchos tickets o dependiendo de las consultas que pueden ir llegando. Entonces, hoy día estoy con Catalina y que ella también me ayuda mucho con esa parte de revisar casos los fines de semana cuando ella cree que hay algo que hay que responder. Y nos vamos a contar un poco qué fue lo que pasó este sábado, que fue donde llegaron estos correos de impuestos internos. Entonces, primero partamos por eso. ¿Qué fue lo que llegó? ¿A qué fue lo que usted nos dijo? Ya, sí, mira, primero, claro, si bien llega un correo, llega a, eh, un correo al, al usuario que es del, perdón, de impuestos internos. Pero este correo eh, nace en base a una anotación que tiene el, el, la empresa en impuesto interno. Entonces estas anotaciones de cierta forma para mí son comunes porque ya la había visto antes. ¿ya? Entonces esta anotación lo que indica es que le dice a la empresa de que como son emisores de boleta electrónica... Eh, antes tenían que cumplir con esta obligatoriedad de enviar diariamente el resumen de ventas diaria. Entonces Impuesto Interno mediante la anotación lo que les dice es que oye, tu empresa durante tal, tal, tal día de, de tal mes no me envió eh, los resúmenes de ventas. Entonces el correo en sí lo que indicaba, lo que está explicando era eso, sobre que la empresa tenía pendiente de informar a Impuesto Interno que no habían realizado eh, el resumen de ventas diarias. Ahora, ese, ese correo es normal, era, o era normal hasta hace unos meses atrás, uh -huh. cuando estaba esa obligatoriedad. Que ahí es donde parte lo extraño, porque al final, eh, pues usted nos dijo que okay, vamos a eliminar la obligatoriedad de ese reporte, pero ahora llega el correo diciendo, oye, me debe el reporte. Es que eso fue lo, lo extraño. De hecho, antes de que empezara la obligatoriedad, eh, nos llegó esta notificación y nosotros hicimos eh, un blog, hicimos una publicación en el blog, eh, informando de que ahora durante. O sea, a partir del 1 de agosto del 2022 en adelante, se eliminaba la obligatoriedad de, de, del envío de los resúmenes de venta. Entonces, como se eliminaba esta obligatoriedad, LibreDT, que me imagino lo hiciste tú, desactivó este envío automático. Ya, entonces, como desactivó este envío automático, durante este fin de semana, después que ya había pasado todo el mes de agosto, le llegó este correo a, lo, a los clientes eh, y nos decían a nosotros, oye, Impuesto Interno me está pidiendo que se envíe el resumen de venta y el resumen de venta lo envían ustedes. ¿Qué pasó? Claro, y, y, y de hecho el resumen de venta efectivamente no se estaba enviando porque no claro. había que enviarlo. Ahora, o sea, tú sí. podías, podías enviarlo, pero si lo enviabas, te salía con reparo porque decía, ya no es obligatorio enviarlo, no lo mande. No. ¿Algo así? ¿O lo rechazabas? ¿No? ¿Estoy mal? No, no. Estoy mal. Sí, estoy mal porque yo lo traté de hacer con LibreT. Ah, no, pero ¿cuándo trataste? Lo que pasa es que… Lo, lo traté, claro, el fin de semana. Ah, no, no, no. Para, eh. para eso mismo, para estar segura de que tú habías desactivado ese envío. es no, que cuando no lo había desactivado todavía… Ah, ya, ya, ya. <risa> lo que pasa es que creo que no lo desactivé… A ver, yo lo que hice eh, en LibreT, ese envío automático uh -huh. se hace con una tarea automática. Uh -huh. Entonces, lo que hice yo el, el día eh, primero de agosto, porque, como se envía, se, envía, se envía el día anterior, claro. el día 1 de agosto desactivé la, la tarea solamente. Okay. Pero no desactivé la funcionalidad de enviarlo. Uh -huh. Entonces, había algunos usuarios que igual lo empezaron a enviar manualmente, claro. porque cacharon que no se estaba enviando, lo empezaron a enviar. Eh, esos, esos usuarios que son eh, preocupados y que se meten en la plataforma a revisar uh -huh. que las cosas estén bien hechas, que es lo que deberían hacer todo. Eh, y claro, y al enviarlo me, me decían, oye, pero esto está aceptado con reparo. Y claro, y viendo el reparo, era onda, eh, ya no hay que enviarlo. Claro. Después de eso dije ya bueno, voy a quitar eso para que no le salga el reparo y ahí eliminé sí la opción de enviarlo. Entonces ahora sí está bloqueado y ahora sí. ya sí ya no se envía. Entonces claro, eh, en un momento se, po se podía enviar en agosto pero ahora ya no se puede. Eh, ahora, en, en la práctica eso ya no hay que enviarlo porque al final está la resolución... ¿33? 53. Ah, ok. Sí, 53 de ahora de este año, la, la resolu resolución 153 de este año que dice explícitamente, o sea, se elimina la obligatoriedad del envío del resumen uh -huh. de venta y dice más abajo, esto empieza a regir desde el 1 de agosto. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le pasó a Impuesto Interno? Yo creo, creo que, el correo? que una opinión personal nuevamente, yo creo que Impuesto Interno se le olvidó desactivar estas anotaciones. Entonces, porque no creo que Impuesto Interno haga, eh, haga esta anotación en forma manual. No, Con no, la no, cantidad no, de clientes que tienen no, no creo. No, imposible, son automáticas. Sí, entonces yo creo que a ellos se les olvidó desactivar este, eh, como el recordatorio periódicamente que le enviaban a los clientes cuando no anteriormente, cuando no realizaban esto, eh, estos envíos de los resúmenes de venta. Ahora, eso, eso yo creo que a la gente hay que corregir, ya aquí estamos, estoy especulando porque esto pasó recién, no sabemos qué ha pasado y porque usted no ha dado una respuesta oficial. Eh, pero estamos esperando eso. Un cliente eh, dijo que se iba a contactar con él la mañana. Sí, Así que estamos esperando sí si que no iba a comentar. Seamos realistas. Si llama a la mesa de ayuda, la mesa de ayuda no va a tener idea. O sea, para ese, para ese tipo de cosas, no saben. Eh, de hecho, estoy pensando que lo que se podría hacer es consultar directamente al correo de la boleta electrónica. Eso a lo mejor podríamos checarlo. Eh, bueno, de todas formas, teniendo una respuesta oficial, de que no ver qué hay que hacer. Porque, de hecho, yo miré, por ejemplo, el, en la deuda de, de, de resúmenes de venta y aparece también. O sea, no es solo el correo, sino que además en el reporte que dice cuánto uno debe de estos reportes. Sí, o estos no, resúmenes. Si lo indica Claro. ¿En Entonces, bueno, tiene. igual tiene sentido, o sea, obviamente como es, eso es lo que en el fondo todavía está funcionando, como antes, eh, está este problema. Ahora, ¿no fuimos solo nosotros libretes, No, fueron todos los facturadores, o sea, uh -huh. ese mismo día, en el grupo de libretes, este grupo público de Google Groups, eh, empezaron a conversar sobre eso, oye, ¿qué pasa que Imposto Interno nos está mandando este correo? Entonces, fue súper extraño. Ahora, nada, pues hay que esperar la respuesta de Interno. Para, para estos casos, nosotros generalmente lo que hacemos es que publicamos en Twitter. O sea, yo no he revisado Twitter hoy día, pero normalmente por ahí contestan rápido, contestan rápido. O sea, si uno lo etiqueta, contestan rápido. Entonces, vamos a ver qué dicen o por último, si es que se pronuncian de manera oficial. Lo importante es que los usuarios tienen que estar tranquilos, porque en el fondo... Porque ese reporte Sí, la resolución la, la, la, la dice, la resolución. que no hay que enviarlo. O sea, ahora, peor de los casos, supongamos que el puente no dijera ya, ¿saben qué? Mándenlos, por favor, porque el sistema no lo podemos corregir, no podemos quitar la alerta. Nada, o sea, mandar eso para nosotros no es, no es problema y lo podemos hacer de manera automática. Para todos los usuarios y se reenvía hasta que ha aceptado y eso se puede se puede hacer. Pero... Sí, porque para todos los clientes, o sea, los que abrieron los tickets y los que yo en lo personal revisé, eh, el último envío que se había realizado para cada empresa por parte de libreta en forma automática fue hasta el 31, 31. de julio. Sí. Entonces, claro, después, si Impuesto Internos pidiera de nuevo enviar este reporte, lo que tendríamos que hacer es. Lo que tendrías que hacer Esteban, <risa> es, volver a, es volver a activar la tarea. Sí. No, eso se puede hacer, eso no es complicado. El tema es que, no, según la resolución, no corresponde. Uh -huh. o sea, según la resolución exenta hasta ese número 53, no corresponde a esta obligatoriedad, tanto, no habría que hacerlo. De hecho, o sea, una cosa, yo al principio decía, a lo mejor lo van a dejar opcional. Bueno, igual no tiene mucho sentido, porque al final los datos ya no los están sacando de esos resúmenes, los datos de las boletas, de que cuántas boletas tú emites, los están sacando directamente de la boleta emitida. Por eso también es súper importante que las boletas que se emitan en los sistemas se manden a impuestos internos. O sea, tú no puedes tener hoy día una boleta que no la mandes. Nosotros, y aquí hemos escapado un poquito del problema, pero hemos tenido clientes que nos han dicho, eh, sobre todo servicios locales, que no tenían soporte con nosotros, sino que instalamos en algún momento y que se quedaron ahí. Eh, que ahora están preguntando, oye, ¿qué, pa eh, ¿qué pasa con el envío de las boletas? Supe que impuestos interno ya no está aceptando los RCOF. Y, mm. y recién ahora, en agosto, se dieron cuenta que tenían que enviar las boletas cuando esa obligatoriedad entró en enero del año pasado, o sea, uh -huh. tiene un año, más de un año y medio atrasado con ese envío. Entonces, bueno, por eso es importante que nos sigan, que se suscriban, suscriban. A, los, se suscriban a los canales de YouTube, síganos en Twitter, en Instagram, en todos lados, porque estas cosas las conversamos ahí uh -huh. y muchas veces las informamos y las vamos comentando. De hecho, sí, en Twitter, don, o sea, la LibreTE, en Twitter, lo que más hace es como informar sobre, por ejemplo, cuando el impuesto interno está en mantención o cuáles son las opciones que se van a desactivar. O sea, si bien Twitter tiene poca interacción con el cliente, pero sí es un lugar donde informamos... Informativo. Sí, es, es muy, muy, muy informativo. Es más informativo respecto sí. a lo que tiene relación directo con el impuesto interno. Sí. Directo con el impuesto interno. Eso lo tratamos ahora en Twitter. Y además que... Se deja ahí también porque eso está aparece en la página de inicio cuando el cliente inicia sesión en libreté. Entonces ahí también puede Ay, puede verlos izquierdo. claro puede verlos sin entrar a Twitter, en el fondo. O sea, no tiene para qué seguirnos. Ideal que nos sigan, <risa> pero no, no, no es necesario que, que nos sigan. Bueno, en resumen, en el fondo, este problema con impuestos internos se debió a este correo automático que llegó y que sí. en realidad no tiene, eh, no tiene relación con que realmente haya que enviarlo, porque en el fondo de la resolución dice que no hay que enviarlo. Uh -huh. Pero en realidad, bueno, fue un correo que se les pasó y vamos a tener que esperar a ver qué dicen si es que efectivamente van a ello a quitar esa, esa alerta al, al, a cada contribuyente o vamos a tener que enviar los reportes o los resúmenes en este caso, de, de ventas diarias de, de agosto. Y probablemente dicen enviarlo sí, de, de, hecho, agosto, solamente solamente de agosto que que llegue. Sí, porque hasta ahora septiembre no está sí. saliendo como que están no. pendientes. Salen como un mes desfasado. Bueno, va a ver qué dicen. ¿Alguna cosa más que quieras agregar a los clientes? No, solamente eso. Que, que, estén, tranquilos. que estén tranquilos, que no nos llenen a ticket, que es un problema... Han llegado varios por eso. Sí, bastante, Parte. bastante, sí. De hecho, ahora, antes de bajar, también estaba revisando lo, lo que había y de nuevo hay, hay consulta. Porque en la mañana ya se, ya se habían respondido, las que, las que llegaron en la mañana y las que quedaron de ayer día domingo. Pero ahora de nuevo hay más, así que hay que ir a revisar. Sí, así que avisémosle luego que no habrá ticket tranquilidad, para Tranquilidad, <risas> tranquilidad ante todo. Entonces ya saben, tranquilidad, lo, el, este tema de los resúmenes de venta fue un correo que se le pasó a impuesto interno probablemente. La resolución exenta número 53 del año 2022, por si la quieren buscar, dice explícitamente que no es obligatorio, que no hay que enviar este resumen desde agosto. Así que tiene que haber sido, como les decíamos, un correo eh, automático que se les pasó, una revisión automática que no desactivaron. Eso, este fue un podcast un poquito express. Queríamos contarle esto porque creemos que es súper importante que sepan este tipo de cosas también. Y bueno, y como siempre, si se quieren enterar de este tipo de cosas u otras cosas que estamos haciendo, suscríbanse al podcast, suscríbanse en YouTube o en Spotify, lo que más le acomode, y nos vemos en el siguiente podcast.